¿Cómo la valoráis? Porque tenemos el problema de, de Ucrania, tenemos el problema de Taiwán, ¿no? Eh, mm -hmm. Y efectivamente eh, parece que, bajo el punto de vista militar, se están moviendo cosas. Pero, eh, ¿vos, ¿vosotros lo valoráis como un eh, tentativo de mostrar músculos, pero para negociar? ¿O, o, o la tensión podría ir a más? Bueno, nosotros eh, sobre esto no tenemos previsiones distintas de las que hace el, el, el mercado. Eh, como economistas pues no no, no, no hacemos previsiones eh, eh, sobre eh, geopolítica. Eh, seguimos ¿no? La, con, con mucha atención La, las expectativas que los mercados eh, financieros, eh, que los mercados energéticos van eh, se van plasmando ¿no? eh, como resultado de... De, de, esas, ...de esas tensiones eh, y por lo tanto, ahí más allá de, de, de esas previsiones, lo, eh, esto nos genera una, una fuente de preocupación eh, muy grande, adicional... no ...aunque el mercado hoy por hoy no esté descontado, descontado no haya puesto en precio el riesgo de una intervención eh, militar... Eh, seria o de una escalada que no sabemos si podría ser local, si podría ser eh, algo más eh, generalizada. Eh, lo cierto es que una vez que eh, entramos en esa eh, en esas situaciones de alto riesgo, el problema es que los accidentes pueden ocurrir. Es decir, que eh, situaciones que pueden parecer poco racionales y que por lo tanto no anticipaban, pues al final terminan terminan ocurriendo, ¿no? Yes. Eh, como resultado y, y esto es eh, lo que más, lo que no, lo que más nos preocupa, ¿no? Pero mmm, vaya por delante que, que hoy por hoy los mercados, eh, eh, aunque hemos visto un aumento de, de, del precio del petróleo eh, como resultado de esas tensiones, no están descontando eh, una una intervención eh, eh, como tal, ¿no? Hay que hay que recordar, como recientemente ha puesto de manifiesto la Agencia Internacional de la de la, de la Energía, eh, porque a veces se nos olvida, ¿no? Eh, eh, Europa sufriría eh, eh, como consecuencia del de embargo eh, o de, de, de, de, de esas tensiones eh, militares, eh, porque eh, no, no tendría eh, la posibilidad de sustituir fácilmente eh, la provisión que hace Rusia de, de gas, del gas claro. que consumimos en, en Europa. Pero pero no hay que olvidar que, aunque Europa saldría perjudicado, el principal eh, perjudicado de, de, de, de este embargo sería la propia Rusia. Es decir, que Rusia gana mucho para para, para Rusia la exportación claro. de, de, de, de gas y en general de, de, de petróleo. Es, eh, eh, es una fuente muy importante de ingresos claro. en su economía, por lo tanto eh, tendrá que pensarlo bien. Claro, eh, porque es el principal la principal víctima de, de una medida claro. eh, de estas eh, va a ser su propia eh, economía, ¿no? Y yo creo que esto es lo que está en parte descontando el, el mercado eh, para para evitar llegar a situaciones peores. Exacto, porque en realidad te, te he hecho esta pregunta porque tú decías que en la segunda parte del año la inflación en Europa tendría que bajar y por lo tanto pens he pensado que eh, hab habéis la, eh, valorado la posibilidad de una bajada de la tensión y por lo tanto de eh, un menor problema bajo el punto de vista de la energía. ¿no? De, de sí. de los es que de... si, si me permite, Giuseppe más, sí. más que una bajada. Lo que estamos, aquí lo que estamos utilizando es el precio de futuros de, de, de, de los mercados de la, de la energía. Lo que descuentan es que el, el, el precio se va a estabilizar a unos niveles mucho más altos que los que teníamos hace, hace, hace tiempo, pero que las tensiones no van a ir a más, de manera que los efectos base desaparecen. ¿no? Es decir, okay. que eh, una vez que vamos a empezar a comparar ya niveles de precios, por ejemplo, del gas o de la electricidad, más elevados, eh, que los que eh, teníamos en la primera parte del 2021, estamos haciendo ya la comparación pues claro. eso, con los niveles de precios de la segunda parte, vale, esa vale, vale, vale. contribución positiva, ese efecto base desaparece y por lo tanto esto ya te hace bajar mucho la, la tasa de inflación claro, en Europa. Claro, claro.